Recordemos que hay una liquidación simplificada. En la liquidación simplificada no se inscribe la disolución en el, en el registro público de comercio. Eso lo veremos más adelante. Ahora, vámonos con la asamblea extraordinaria. Hace ratito por ahí eh, un, un compañero preguntaba de esta asamblea. Vamos ahora a tratar el tema de la asamblea. Necesariamente la disolución Debe ser acordada en una asamblea extraordinaria. De ninguna manera se puede acordar en una asamblea ordinaria. No puede ser en una asamblea ordinaria. Tiene que ser en una asamblea extraordinaria. Y tiene que cumplirse con las siguientes formalidades. Ahora sí estamos hablando de una sociedad anónima. ¿Qué formalidades? Primero, la convocatoria. Es bien importante la convocatoria. Porque si no hacemos bien la convocatoria, los intereses de los socios pueden, pueden vulnerarse y los socios que estén en desacuerdo con, los, con lo que se resolvió en esa asamblea pueden argumentar que la convocatoria no fue llevada a cabo de manera legal para echar para abajo esa asamblea. Entonces la convocatoria es muy, muy importante. Primero, el lugar de la reunión será el domicilio social de la sociedad, porque si no es en el domicilio, los acuerdos serán nulos, excepto en caso fortuito o de fuerza mayor. Y aquí está la propuesta de que, pues ya saben, por pandemia, eh, se lleven a cabo eh, reuniones virtuales. Yo no recomiendo que si se va a acordar la disolución de la sociedad, la reunión sea virtual. Es un caso fortuito, es un caso de fuerza mayor, sin embargo, como lo que se está jugando es la muerte de la empresa, yo recomiendo que sí sea con las medidas necesarias, si quieren un auditorio completo, eh, bueno, no un auditorio, si quieren el domicilio social de la empresa, con una distancia de tres metros, con cubrebocas, con ventilación, o sea, con todas las medidas, pero yo sí recomiendo que sea en el domicilio social de la sociedad. Siguiente. La convocatoria debe, podrá realizarse por las siguientes personas. El presidente del consejo administrativo, o si no hay un consejo administrativo, hay un administrador único. Por el administrador único o por el presidente del consejo, dependiendo de cómo, cómo esté la empresa. O bien el comisario de la sociedad. O bien por los accionistas que representen por lo menos el 33% de la sociedad, quienes tienen que solicitar por escrito al administrador o al consejo administrativo o al comisario. O sea, finalmente, los accionistas tienen que pedirle al comisario o al presidente del consejo de administración que sean ellos quienes convoquen la, a la asamblea. Yo como accionista, propietario del 50% de las acciones, te pido a ti, comisario, o te pido a ti, administrador único, que convoques esta asamblea. Y entonces el administrador único o el comisario están en la obligación de convocar la asamblea. Si, el título, si también otra persona que puede solicitarla es cualquier accionista que tenga, hasta, hasta que sea una sola acción, 1% de las acciones, Oye, pero es bien poquito, sí, pero lo puedes solicitar cuando no haya habido ninguna asamblea en los dos años anteriores. O que habiéndose celebrado, no se hubieran tratado todos los artículos, todo lo necesario que señala que se tiene que tratar en una asamblea ordinaria. Entonces, aunque yo no más tenga una acción, te puedo exigir a ti comisario o, o administrador único que convoques a una asamblea porque no lo han hecho anteriormente. La convocatoria de las asambleas se hace en el portal de la Secretaría de Economía. No se hace en el periódico ni por correo ni no se hace de una manera muy institucional porque tiene que ser a través de la Secretaría de Economía. Este, este sistema electrónico que establece la Secretaría de Economía, eh, pues es de consulta abierta, o sea, cualquier persona se podrá enterar de esta convocatoria. Y se tiene que hacer con la anticipación que fijen los estatutos. Si en los estatutos no dice con cuánto tiempo de anticipación, entonces son 15 días antes de la fecha señalada para la reunión. La convocatoria deberá contener el orden del día, es decir, los puntos que se van a tratar y deberá ser firmada por quien haga la convocatoria, por el administrador único o por el comisario. Si no se cumplen con los requisitos de publicación y firma de la convocatoria, entonces las resoluciones serán nulas. Por eso insisto que tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos la convocatoria. Sin embargo, hay una forma para que las soluciones sean válidas. Eh, pregunta Lourdes, ¿qué sucede si no publicamos la convocatoria toda vez que en la asamblea se encuentra la totalidad del capital? Muy buena pregunta, eh, Lourdes, ¿por qué? Porque justamente esa es la forma que nos da la ley para que sean válidas las, los acuerdos, que se encuentre representada la totalidad de las acciones ¿sí? si está la totalidad de las acciones aunque no haya habido convocatoria son válidas los acuerdos sí. entonces si no convocamos como lo marca la ley pero comprobamos que está la totalidad de las acciones son válidos los acuerdos ¿sí? por lo tanto es bien importante que el exjuntador haga constar en el acta el conteo de las acciones y que están representadas la totalidad de las acciones y enumerarlas para que los acuerdos sean válidos a pesar de que la convocatoria no haya sido publicada. sí eh, Para efectos del SAT, no, para efectos del SAT y para todos los efectos lourdes. O sea, si está, si está la totalidad de las acciones representada, entonces los acuerdos son válidos para el SAT para el Registro Público de Comercio, para el Seguro Social y para, cual, para, los, para cualquier interesado. ¿sí? Hugo Barajas, la convocatoria para sociedad civil también se realiza en el portal. La Secretaría de Economía tiene abiertas eh, para cualquier tipo de sociedad. En caso de que por cualquier circunstancia la Asamblea no pueda llevarse a cabo en la fecha señalada, por ejemplo, porque este, hubo un brote de COVID en la empresa y pues no podemos reunirnos ahorita, se hará una segunda convocatoria expresando la circunstancia porque no pudo haberse dado la asamblea y entonces se resolverán todos los asuntos del orden del día en la siguiente convocatoria, cualquiera que sea el número de acciones representadas en esa segunda convocatoria. Quórum. Ahora, hablamos nada más de convocatoria. ¿Cómo tiene que llevarse a cabo la convocatoria? Para que sin haber habido convocatoria sean válidos los acuerdos, tiene que estar el 100% de las acciones. Bueno, pero ¿qué pasa si no está el 100% de las acciones? Primero, si no está el 100% de las acciones, tiene que haber habido convocatoria, porque si no los acuerdos no son válidos, ¿sí? Ahora, para que se pueda celebrar la asamblea extraordinaria, estamos hablando de asamblea extraordinaria, para que se pueda celebrar la asamblea extraordinaria, tiene que haber por lo menos un quórum de tres cuartas partes del capital, tres cuartas partes del capital, a menos de que los estatutos de la sociedad señalen que debe de haber más participación. Si los estatuto de la sociedad no dice nada, aplica lo que dice la ley, que son tres cuartas partes. Y esta, nos tenemos que fijar, lo primero que se hace en la asamblea es contar el número de acciones, para ver si se puede dar pie a la asamblea. El escrutador cuenta cuántas acciones hay para ver si existe el coro legal y por tanto si se puede llevar a cabo la asamblea. Para que se pueda llevar a cabo la asamblea, tiene que haber tres cuartas partes del capital social. Una vez cubierta este número, se puede llevar a cabo la asamblea. Y cada uno de los puntos del orden del día se van a resolver y se van a votar. Para que el voto sea válido, tiene que estar de acuerdo el 50% del capital. Es decir, es diferente el número de acciones para que la asamblea se pueda llevar a cabo del número de acciones para que se vote sí o no por cada una de las cuestiones que se estén considerando. En este caso hablamos de disolución. Entonces, una vez que ya es legal la asamblea, el punto a tratar, el punto medular es si la empresa se disuelve o no. Una vez votando el escrutador va a contar cuántos votos hay porque sí se disuelva, cuántos votos hay porque no se disuelva. Y para que sí se tome el acuerdo de que sí se disuelve, tiene que haberse llevado, aquí dice, cuando se tome por el voto favorable del número de acciones que representen el 50% del capital social. Y recordemos que es nulo todo convenio que registra, que restrinja la libertad del voto de los accionistas, de aquellos accionistas que tienen, que tienen acciones que sí pueden votar. Porque ustedes acuerdan que hay acciones preferentes en donde los accionistas no tienen voto. Bueno, si yo tengo una acción que sí tiene voto, no me pueden restringir la libertad de votar. Bien, la representación de los accionistas en la asamblea puede ser llevada a cabo por mandatarios. No hace falta que vaya el propietario. Pero el mandatario que vaya a representar al accionista tiene que cumplirlo con lo que digan los estatutos de la sociedad. Si los estatutos de la sociedad no dice que tiene que cumplir el mandatario, entonces la ley me dice, el mandato debe de constar por escrito, pero no hace falta que sea un mandato notariado, simplemente un escrito, simple. No pueden ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la sociedad cualquier otra persona puede ser mandatario. A solicitud de los accionistas que reúnan el 25% de las acciones representadas, se puede aplazar la votación para dentro de tres días, sin necesidad de una nueva convocatoria, es decir, a ver, vamos a ver si nos equipos Censo. Vamos a, ver, a decidir si nos vamos a disolución. ¿Sabes qué? Yo no estoy, yo, yo poseo el 30% de las acciones y no todavía no tomo toda mi decisión. Por favor, vamos a reunirnos dentro de tres días. Como yo poseo el 30% de las acciones, tengo la capacidad, tengo la autoridad para solicitar esta, este aplazamiento. Y además ya no hace falta que en la nueva reunión se haga una nueva convocatoria. ¿Por qué? Porque yo necesito más información. Pero este derecho solamente lo podemos ejercer una sola vez para el mismo asunto. Las resoluciones que se tomen legalmente en la asamblea son obligatorias hasta para los que no fueron a la asamblea. Yo no fui a la asamblea y yo no quiero disolver. Y qué lástima, porque se te convocó. Y aunque tú no fuiste, hubo quórum legal y aunque tú no fuiste, las personas que sí fueron y votaron, fueron más, representaron más del 50% del capital social. Así es que aunque tú no quieras disolver, vamos a disolver. El administrador único o el consejo de administración en su caso son quienes van a presidir la asamblea, a menos de que en los estatutos señale a otra persona. Si no hay accionista, eh, a falta de los del administrador único, entonces los accionistas van a designar al presidente de la asamblea. Es decir, el administrador único no es una figura indispensable para que se lleve a cabo la asamblea. El comisario no es una figura indispensable para que se lleve a cabo la asamblea. ¿Quiénes son indispensables? las dos terceras partes de los socios que representen el capital social. Ellos son los indispensables. Las asambleas extraordinarias, como para señalar una disolución, siempre, siempre, siempre tienen que estar protocolizadas ante federatario público. Independientemente de que se asienten en el libro de acta y que se inscriban en el registro público de comercio, siempre tienen que estar ante federatario público. Dice, el SAT requiere de alguna forma de las escrituras y su respectiva inscripción al registro público donde obra la disolución o liquidación, o en su caso pide los libros para acreditar los actos. No, los libros no. Lo que pide el SAT es la escritura, bueno, la asamblea, ¿sí? no la escritura, sino la asamblea extraordinaria donde se acordó la disolución. Eso es lo que pide el SAT. Esa asamblea... No la, no, el SAT no pide que esté redactada de una o de otra forma lo que el SAT se fija son en los eh, que sea una asamblea legal pero finalmente quien está dando el visto bueno de que es una asamblea legal es el notario que participó en su protocolización el notario no va a protocolizar una asamblea que no, que no haya reunido el quórum permitido y su inscripción al registro público de comercio como tarda mucho se puede subsanar con un documento del notario donde señale que ya está en proceso la inscripción de la escritura en el registro público de comercio. ¿sí? El acta de asamblea tiene que estar firmada por el presidente, por quien presidió la asamblea y por quien se nombró como secretario de la misma, así como los comisarios, si es que el comisario asistió. Yo le sugiero aquí mucho, cuando no hacemos la convocatoria, pero está representada la totalidad de las acciones, que se recabe la firma de todos los accionistas. Porque es lo que me va a dar fuerza, va a ser comprobatorio de que sí estuvieron la totalidad de las acciones representadas. Porque ¿de qué me sirve que el escrutador diga, sí están todos, si no hay evidencia de que sí estuvieron? ¿Sí? ¿Y cuál sería ahí la firma de los accionistas? Bueno, vamos a hacer un resumen hasta aquí. Primero, se da una causal de disolución por cumplimiento del objeto social, por provisión del objeto social, porque ya llegó el número de años que la empresa dijo que iba a funcionar, porque ya somos menos socios de los que legalmente tenemos que ser, porque ya no queremos seguir con la sociedad por cualquier causa de disolución. Entonces, nos reunimos en una asamblea extraordinaria. Esa asamblea extraordinaria tiene que tener por lo menos las tres, tiene que tener representadas por lo menos tres partes del capital social. Y para que sea válida la disolución, tienen que haber votado a favor de la disolución el 50%. En esa asamblea extraordinaria se va a señalar a partir de cuándo inicia la liquidación de la sociedad. Yo le sugiero muchísimo que inicie el, día, el primer día del siguiente mes. Por cuestiones fiscales. La parte fiscal la vamos a ver en la segunda parte de nuestro curso. Les sugiero muchísimo que sea la segunda, el, el primer día del siguiente mes. Y también le sugiero muchísimo que en esta misma asamblea se designe al liquidador y se le den los poderes al liquidador. Ahí sí, el SAT pide que el, el poder que se le dé al liquidador sea un poder amplio, para que, porque si es un poder muy restringido, el SAT no acepta ese poder. Eso lo veremos cuando veamos la parte, eh, las cuestiones fiscales. Y se tiene que protocolizar ante notario esta asamblea. Y el notario hará también el registro ante el registro público de comercio. Y entonces es cuando se da el banderazo para la etapa de liquidación. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda con este, con este primer paso, que es la disolución. Hasta aquí vamos con la disolución. Bien. Una vez que se acuerda la disolución, inicia la liquidación. ¿Qué es liquidación? Es el procedimiento que debe observarse cuando una sociedad se disuelve y tiene como finalidad concluir las operaciones sociales pendientes al momento de la disolución, los pagos a los proveedores, los pagos a los acreedores, los pagos a los trabajadores, los pagos de las deudas, los contratos que tengo pendiente de, re de resolver a los clientes. Es decir, realizar todo el pasivo, vender todo el inventario, vender todos los activos fijos, pagar el pasivo de la sociedad y lo que sobre distribuirlo entre los socios en la proporción que les corresponda a los socios de acuerdo con lo convenido o de acuerdo con lo que les corresponda en la eh, conforme a ley. La ley general de sociedades mercantiles tiene un capítulo especial para legislar la liquidación de las sociedades. Vamos a revisarlo. El contrato social, es decir, la escritura constitutiva que da origen a la persona moral, debe tener también disposiciones relativas a la disolución y a la liquidación. Sin embargo, pueden decir que son las mismas que la ley. Generalmente es lo que dicen, de acuerdo con lo de la ley. En caso de que no se estipule ninguna especificación, entonces aplicamos todo lo que señala la ley. Esta es una invitación entonces para que nosotros, cuando vayamos a hacer la liquidación de una persona moral, revisemos su escritura constitutiva para ver si en la escritura constitutiva hay algún señalamiento. Si no lo hay, nos vamos con lo de la ley. Si hay algún señalamiento, tenemos que entonces atender ese señalamiento de la escritura constitutiva. Para las para sociedades civiles, sociedades civiles y asociaciones civiles, cuando entran en liquidación, tienen la obligación de que después de su nombre, se agreguen las palabras en liquidación. Por ejemplo, eh, Juan Pérez y consultores, sociedad civil, en liquidación. Pero nada más porque es sociedad civil. Para sociedades mercantiles no está esta obligación. Sin embargo, recordemos que las normas de información financiera nos marcan postulados básicos el postulado básico de negocio en marcha nos dice que la entidad se presume en existencia, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, sus estados financieros son de operaciones normales. Entonces, de manera particular, yo considero que la empresa que entra en liquidación debe de señalar esta situación, aunque no está obligada, atendiendo al postulado básico de negocio en marcha. Bueno, ahora, la Ley General de Nacional Mercantiles también señala una liquidación inmediata que es distinta de la liquidación acelerada que vamos a ver más adelante. La liquidación inmediata por objeto ilícito, que es cuando las autoridades ubican que hay una sociedad que está realizando actos ilícitos, tiene la facultad de liquidarle inmediatamente. Y lo único que va a pasar es que todo el activo se destina para pagar las deudas de la sociedad y el remanente no se le va a entregar a los socios porque están haciendo un acto ilícito, sino que se va al pago de la responsabilidad civil, o si no hay responsabilidad civil, se va a la beneficencia pública. Pero bueno, esto es cuando se ubica una sociedad que realiza una actividad ilícita. Ahora, para todas las demás sociedades que nos estamos liquidando de buena ley, hay un ejercicio social por todo el tiempo de la liquidación. Nosotros sabemos que los ejercicios sociales son por año de calendario. Sin embargo, cuando una empresa entra en liquidación, va a tener en un mismo año de calendario dos ejercicios. Vamos a suponer que nosotros entramos en liquidación, nos juntamos hoy en la asamblea, hoy que es 9 de julio, y decimos, a partir del 1 de agosto, la empresa inicia su proceso de liquidación. Entonces, vamos a tener un ejercicio desde el 1 de enero hasta el 31 de julio. Y vamos a tener otro ejercicio. Desde el primero de agosto hasta no sabemos cuándo. ¿De qué va a depender la duración del ejercicio de liquidación? De lo rápido que yo pueda vender mi activo para pagar mi pasivo y poder liquidar. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar. Es un ejercicio completamente atípico. Puede durar un mes, dos meses, tres meses, cinco años, seis años, diez años. No sabemos cuánto va a durar. Lo que sí podemos es ir organizando la liquidación. Al final damos tips de cómo ir organizando esta liquidación. Bueno, los liquidadores. Hace ratito ah, pre, alguien preguntaba sobre la aprobación del SAP de los liquidadores. Vamos a platicar de los liquidadores. Los liquidadores pueden ser muchos o puede ser uno. Depende del tamaño de la empresa. Puede ser un solo liquidador. Y ese liquidador se va a convertir en el representante legal de la sociedad y va a responder por los actos que ejecute excediéndose de los límites de su encargo. Otra vez, el liquidador nada más tiene que vender el activo o pagar pasivo. Si el liquidador hace nuevos contrataciones, él va a responder porque se está excediendo de sus límites. ¿Quién nombra a los liquidadores? Los socios. A menos de que el contrato social, la escritura pública, se, se haya señalado que el liquidador iba a ser fulanito y sutanito. Si no hay un nombramiento desde la escritura, entonces los socios van a nombrar al liquidador. Y por eso digo que aprovechemos la asamblea extraordinaria para nombrar al liquidador. En el acuerdo de disolución, ahí vamos a designar a los liquidadores pero el nombramiento de los liquidadores va a ser legal hasta que se inscriba en el registro público de comercio. ¿Quién va a funcionar mientras tanto? El administrador. Todavía va a seguir funcionando el administrador de la sociedad hasta que se haya inscrito en el registro público de comercio el nombramiento del liquidadores. Recordemos que hay, una, hay un proceso simplificado. Ahorita no nos metemos con ese proceso simplificado. Los administradores tienen que entregar libros, bienes, documentos a, lo, a los liquidadores. Ojo, hay que levantar un inventario del activo y del pasivo. Yo como liquidador, de loco entro si no me entregan un inventario muy preciso. Es más, yo quiero ver que en realidad haya un automóvil, un tractocamión, cinco escritorios y tres bicicletas porque ahora yo soy el responsable de esos bienes. Y si no los estén recibiendo físicamente, puede ser que me estén entregando cosas que en realidad, bueno que me esté haciendo responsable de cosas que no existen. Entonces, ser liquidador no es tan sencillo y tiene mucha responsabilidad. Hay que hacer un acta de entrega de los libros, de los documentos y de los bienes. Y aquí también estamos eh, recomendando que incluso haya una modificación de la firma electrónica. El administrador tiene su propia firma electrónica, él, como persona física, y conoce la firma electrónica de la persona moral. El liquidador tiene que tener su propia firma electrónica como persona física, y yo sugiero que el liquidador haga una renovación de la firma electrónica de la persona moral para que se marque un par de aguas de con qué firma va a trabajar el liquidador y hasta qué firma trabajó el administrador. Porque recuerden que la firma electrónica tiene los mismos efectos que la firma autógrafa y que no se puede desconocer su, su utilización. Y que no podamos saber si la firma la firmó Juan o la firmó Pedro, la utilizó Juan o la firmó Pedro pero si nosotros hacemos ese parte aguas, entonces sí podemos saber que a partir de ahorita el administrador ya no va a conocer la firma de la empresa. Todas las firmas las va a tener, la firma nueva la va a tener el liquidador. ¿Qué facultades tienen los liquidadores? Los liquidadores lo que tienen que hacer es concluir las operaciones sociales de la empresa, cobrar lo que se le debe a la empresa, pagar las deudas de la empresa Vender los bienes de la sociedad, entregar a cada socio su haber social y practicar un balance final de la liquidación, que se tiene que someter este balance final a la discusión y aprobación de los socios en una acta posterior.